Sarf es una herramienta informática para la prevención del lavado de activos. Tiene cuatro módulos, clientes, proveedores, empleados y corresponsales. Les permitirá llevar el control de empleados socios y proveedores a través de las matrices de riesgos sistematizadas exigidas por los entes de control. ¿Cómo funciona? Con la adquisición de nuestra herramienta tendrán acceso a Análisis de la información en tiempo real Reportes Dashboard actualizados para toma de decisiones. Análisis del riesgo cuantitativo y cualitativo del socio. Notificaciones de alertas transaccionales y mucho más. ¿Por qué adquirirlo? Actualizamos continuamente nuestro sistema. Tenemos el mejor precio del mercado. Es un sistema web. Acceso 24-7. Soporte oportuno e inmediato. Sin recargos adicionales. Será un gusto hacer negocios con su empresa. Un producto de en Ecuador.